¿Qué es la deslocalización? Es la transferencia que realiza una sociedad o institución internacional de actividades, capitales y empleos entre diferentes países con el objetivo de obtener algún tipo de ventaja competitiva o estratégica, como por ejemplo obtener costes más bajos en mano de obra o seguridad laboral o tener a mano mejores infraestructuras. ¿Por qué se ha convertido en un fenómeno global? Por un lado, debido a que es una consecuencia directa de la globalización. Por otro lado, debido a que aporta beneficios a las empresas que lo practican, como por ejemplo, valor del suelo menor en una región o menor protección social. Además, dos de los beneficios principales que ha traído a la deslocalización son la reducción de costes laborales y por otro lado, la creación de empleos en el extranjero. La deslocalización también trae sus consecuencias. La ventaja de reducción de costes laborales suele deberse a la explotación laboral que se realiza en países menos desarrollados y que el uso de materiales extranjeros puede afectar a la industria del país de origen. Por otro lado, la creación de nuevos empleos en el extranjero desemboca en la pérdida de empleos en el país de origen. Para concluir, es nuestra labor que la deslocalización de las TIC se realice de manera ética y responsable, garantizando que se respeten los derechos de los trabajadores y se minimice el impacto negativo en las comunidades locales, mientras se maximizan los beneficios económicos.